Por fin llego a la segunda parte. La segunda parte es cómo solucionar iPhone permanece solo el propietario puede desbloquear este iPhone después de quitar el bloqueo de pantalla. Primera, conecta a iPhone a la computadora. Abrir Channel Share for Me y empezar el software. Esta herramienta te ayuda a entrar en modo de recuperación. Es conveniente, no necesita entrar en lo manualmente. Después de esto, entra en modo DFU según las indicaciones. Presiona botón de volumen baja y encendido juntos rápidamente. Suelta el botón de encendido pero sigue presionando botón de bajar volumen. iPhone se entra en modo DFU. 4 me quitar el bloqueo de activación de iCloud. E este proceso dura 10 segundos. y iPhone se quita, activa iPhone ahora. Mira, iPhone puede usar. Si este video es útil para usted, suscríbase a nuestro canal. Hasta la próxima.